No, se ha suspendido ¿sí? eh, el descuento conforme eh, surgió de, de las planillas ya este, definitivas y las, este, las auditorías, controles y verificaciones que se hicieron desde el Ministerio de Educación, eh, atento a que ni, sin número de casos no coincidían, habían personas con descuento que realmente habían asistido a los lugares de trabajo. Eh, algunos otros docentes que eh, sabíamos eh, positivamente de que habían faltado más días. Bueno, se ha suspendido el efecto, eh, hasta tanto se hagan los controles pertinentes, por supuesto. Es decir, que eh, o sea, si siguen en pie. Sí, sí, por supuesto. Sí. Lo que sí se ha hecho en, este, en esta circunstancia es... Eh, el sueldo se deposita el día primero, allí van a ver en su, en su recibo los días de descuento, ese, eso se va a reintegrar en planilla complementaria, en la planilla complementaria no solo va a venir la restitución de, ese, de esos fondos, sino también eh, en la liquidación de eh, este monto fijo, esta suma fija de los 42.500, eh, garantizando para el maestro de grado jornada simple los 180.000 pesos.